¿Conoces el experimento mental la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad? El barco de Teseo es un artefacto en un museo. Las tablas de madera se deterioran y las reemplazan con nuevas. Cuando no quedan tablas originales, sigue siendo la nave de Teseo. El segunda, si las tablas removidas son restauradas y reensambladas sin deterioro, ¿es esa la nave de Teseo? Ninguna es la auténtica nave. Ambas son la auténtica nave.